Hola, ¿cómo están? Guatafero y Guataferas, estamos aquí con un nuevo video más para el canal y hoy vamos a hacer unas preguntas y respuestas que, no va, que nos va a decir nuestra ayudante Nuestra productora Nuestra directora Y bueno, vamos a empezar aquí con las preguntas y vamos a ver qué nos depara el destino Nombre completo Mi nombre es alberto José Cedeño Ávila Yo sé que es un nombre demasiado largo, pero se me pusieron así, Fred, ¿y tu nombre completo? Mi nombre completo es Fred Will Enrique Márquez Ovalle. Es difícil de entender, por eso es que se lo voy a dejar aquí abajo. Ahora, color favorito de los dos? Verde. Rojo. ¿Eres sensible? Más o menos. Eh, ¿Qué película les gusta a los dos? A mí me gusta la película de La vida secreta de tus mascotas. Es una película muy buena. Eh, a mí me gusta película de terror, de Asesinos de mis terror, pero. Mi mi favorita, no te metas con Soja. ¿Ves forno? Sí. No. Sí, no. Comida favorita? La mía la pizza, la pasta. ¿Cuál es tu cuál es tu fobia? Aracnofobia. El por, la bot. No eh, y qué qué porno? Eh, no, la poquito la oscuridad, nada, nada, nada. nada. Juego favorito. Eh, GTA 5. Eh, tengo muchos, cómo decirles uno uno uno no. Calduti. ¿De dónde son? Venezuela, ¿Pasatiempos? Me gusta dormir. Eh, soy karateca. Mejor amiga. Mi productora. La productora, directora. ¿De dónde quieres viajar? ¿A dónde quieren viajar? Eh, yo quisiera viajar a Viña del Mar. Yo quiero viajar hasta Estados Unidos, hasta para Chile, México, Argentina, y vista a todo el mundo. ¿Tienes novia? No. no. Eh, ¿Qué deporte te gusta? Basquet. ¿Qué música te gusta? Me gusta eh, la música romántica más que todo. Mejor a... amigo. Pero falta... Me estás incluyendo. Relájate. Relájate. Pero me conviene, ajá. Y, música, es como trap, el, de, así de Romeo Santos, Bad Bunny, Ozuna, todo, todo, todo eso. Eh, amigo favorito. Ok. Eh, eh, ¿Tienes mascota? Sí. Eh, ¿Características favorables? Eh, Amable. Mm. No, sé, no tengo, creo. ¿Son gay? No. Está no. no. loco, chico. ¿Te más turbas? No. no. Eh, vez, pero no, no ¿Eres me virgen? No. no mentiras sí. sí? No. Sí. Sí. Eres hijo único? No, no. Eres abert a ver, Eres alérgico Eh, sí. sí. ¿A qué? Al polvo. Al polvo de la tierra. La tierra y todo los... eso. ¿Qué youtube admiran? Bueno, yo admiro. Muchos youtubers. Penaflow. Eh. eh André Jaer. Ustedes, bueno, muchos, muchos youtubers. Mi youtuber favorito es Marshmallow. ¿Cuál es tu mayor sueño? de este país. Mi mayor sueño, la verdad, es que conseguirme un trabajo, irme del país y bueno. Bueno, gente, entonces creo que esto es todo por hoy y le doy un gran abrazo a todos los dos suscriptores que tenemos. Wow, un gran comienzo. Tantas semanas ya tenemos dos suscriptores. No sé qué, no es mucho. Dos personas que también en otro vídeo y eso es muy muy importante para nosotros. Entonces se despiden otros Pokébola y su, el, el clip de, de mi amigo. Entonces, nos vemos esta mañana. Chao, chao.